Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Educa en Red Accesible. Soy Ana, os mando como siempre un saludo desde Barcelona, España. Vengo a avisar simplemente de que vamos a cambiar por hoy el día de publicación para mañana. Debido a que últimamente están habiendo muchas visitas aquí en los vecinos, están haciendo precisamente obras... Y hay demasiado sonido ambiente por la escalera, por arriba, en casa de los vecinos, etc. Entonces como que no nos están dejando grabar a gusto. Voy a aclarar una cosita antes de despedirme. Vamos a ampliar el horario de publicación. Sí que va a ser igualmente el domingo. Sabéis que si por H o por B motivo el domingo no puede ser, será publicado. El lunes por la mañana a las 8. En caso de que el lunes a la mañana a las 8 no esté publicado, ya es porque ha pasado algo superior a nosotros que no nos ha dejado trabajar. Los domingos vamos a publicar entre las 8 de la noche y las 10 de la noche. Ahora sí, sin más, me despido. Hasta mañana. Un saludo.